Los mensajes de whatsapp eh, por fin pudimos dar dos o tres eh, bueno como le habíamos prometido aquí está con nosotros alberto jiménez es eh, alberto jiménez el director provincial provincial regional regional, regional de Interiso. pro consumidor eh, periodista eh, ex eh, presidente del colegio dominicano de periodistas es abogado también o sea que es un, una persona con experiencia y conocimiento sobre el tema del de consumo, de los precios, etcétera. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Saludo. profesor. Buenos, buenos días, días a todos los demás eh, compañeros. Le faltó decir, profesor, que también soy alumno suyo. Ah, sí, sí, alumno <risa> primero, es verdad. Es verdad. Sí. Eso me, eso me eso faltó. Le faltó. Mira, Alberto, aquí hemos criticado una declaración tuya en el periódico El Jaya, que diste el periódico El Jaya, donde decía, no hay denuncia de bebidas eh, adulteradas en la región. Yo yo mismo fui quien tomé el comentario y decía, bueno, pero hay que salir a la calle a investigar y averiguar, porque si está ocurriendo en el país, ¿qué quita que ocurra en San Francisco? Ese fue básicamente el comentario que hicimos acá, y te pedíamos que hiciera eso. Entonces la idea de invitarte precisamente para aclarar esos aspectos y ver qué otra información tenemos con relación al tema de la bebida adulterada. Adelante. Bueno, en torno a eso, realmente cuando ofrecimos la información no había denuncia en ProConsumidor sobre el tema de bebidas adulteradas, no había. Después, eh, el viernes pasado llegó una, eh, fíjense que este tema ha sido eh, trabajado y las denuncias, pues se toman después de que las personas eh, reciben, son intoxicados y se y se entiende, porque aún se ha determinado de manera precisa, de manera científica, de que la posible causa fue la ingesta de bebidas adulteradas. Entonces, ahí es que se toma el elemento de trabajar el tema. Pero en términos de denunciar de que en tal lugar está, están vendiendo tal o cual bebidas adulteradas, no, eh, no había ese tipo de denuncia en ProConsumidor. E incluso eh, nosotros, eh, previo, o en la misma semana eh, antes, estuvimos haciendo levantamiento en distintos puntos eh, de la ciudad de, de San Francisco de Macorís y de la región, orientando, incluso visitando algunos eh, centros comerciales de San Francisco de Macorís, y al respecto no encontramos denuncia en ese sentido, luego el lunes eh, recibimos una información eh, confidencial de una persona, un amigo que se nos acercó sobre lo que fue la, la fábrica de mantelada en el día de ayer, cuando conversamos con Salud Pública y el Ministerio Público, ambos tenían ya también la denuncia y se procedió en ese sentido, pero nosotros como ustedes conocen, eh, y la institución realiza inspecciones por denuncia pero también la hace de oficio si hay un tema que esté en la paleta o se sospecha que pueda existir algún producto, algún alimento eh, por ahí contaminado, pues la institución hace sus investigaciones para hacer lo que la ley 358-05 ordena en esos casos. Eh, aquí en San Francisco o en la provincia, ¿qué trabajo ustedes han hecho de investigación, de indagar... Eh, no necesariamente esperar que llegue la denuncia Sino ya tenemos un problema en el país de, de hecho desde el año pasado Con el tema del ron adulterado ¿Qué han realizado ustedes en ese sentido? Fíjate, se han hecho inspecciones Y decíamos incluso después del levantamiento De la Semana Santa Estuvo aquí otro equipo de Proconsumidor eh, Trabajando diversos temas No solo el tema de las bebidas adulteradas Porque fíjense una cosa el eh, proconsumidor básicamente trabaja con los productos que están a disposición de los consumidores. El proconsumidor no es la autoridad competente, por ejemplo, para irse a los almacenes a investigar. Para eso entonces necesitaría una orden de allanamiento o de requisa de, de un juez. El proconsumidor no puede ir a... A, a investigar los procesos de elaboración de los productos. Eso pero, lo hacen otras o sea, entidades del Estado. Pero el Código Procesal Penal permite que tú acceses a lugares públicos de acceso público, sin orden. Así es de acceso público, como son pero los centros una, comerciales. Un, negocio, un supermercado, vamos a poner, por ejemplo, es un lugar de acceso público. Sí. Lo que pasa es que así es, escúchame, eh, eh, Rodríguez. Así es. Pero el almacén donde están los bienes ah, que ya, todavía no, no, no están a disposición ya, de los consumidores tiene, no es un razón, lugar público, razón, cosa, al, al, al igual que los, que los laboratorios sí, de sí, procesamiento. Sí, sí. Yo sí. creo que es, sí. importante, ya, eso es, es importante que tú aclares eh, en breve la función y el alcance que tiene a través de la creación de ProConsumidor. ¿Por qué? como institución que regula y qué cosas el ciudadano se debe dirigir allá. Porque nosotros teníamos entidades como control de precio, control de peso, porque el, los, las balanzas y, y peso que están los almacenes, supermercados, donde se venden productos por libra, estaba regulado, estaba regulado o está regulado y la calidad de los productos vencimiento y la información que requiere tener el consumidor quiénes la regulan porque aquí mis crítica es que aquí nadie regula nada yo creo todo lo contrario que vamos, muchas pues. instituciones regulamos muchas cosas y entonces vamos, vamos. necesitamos como una especie de coordinación pues para sé, trabajar por eso los quise temas. La pregunta. No, excelente, estamos abiertos a la crítica, esto es para crecer y para ayudar, y no Bien. importa, si la crítica es destructiva, pues la convertimos en constructiva, porque siempre hay oportunidades de mejora en todos los procesos. Bien. Miren, la ley 358 358.105 no tiene que ver con precios. Esta ley es deroga, deroga la ley 13 de Economía Popular del profesor Juan Bosch, la bien recordada ley 13, sí. por muchísimas razones la deroga, y máxima después que somos parte del libre comercio, que nos impone una serie de normativas, entre ellas la liberación de precios. Sobre esa parte de los precios que la gente siempre cree que el pro consumidor tiene capacidad o tiene eh, competencia para regular, miren lo que dice el artículo 113 de la ley. ¿De cuál ley? La 358-05, y la siempre, siempre le aclaro esto, sí con independencia de las sanciones a que se refiere la presente ley, los tribunales impondrán al infractor la obligación de restituir al denunciante afectado la cantidad percibida indebidamente en los casos de aplicación de precios superiores a los autorizados, a los comunicados, a los, pres, los presupuestados o a los anunciados al público. ¿Qué significa esto? Que ProConsumidor solo interviene cuando el Estado mediante las instituciones correspondientes, fija precios, como es el caso de los combustibles, por ejemplo. Que el Estado fije el precio del galón de gas, de gasolina, en esos casos sí. Cuando interviene también el precio de productos eh, estratégicos, el azúcar, que hay un instituto arroz, que fija los precios. El arroz. Que ahora está a 40 y, y se supone que no debe pasar de 27 a lo máximo. Y planteado con la calidad. Lo dijo aquí sí. el el representante de, la, de los productores de arroz que habían quedado en ese precio. Otra cosa, ¿cuándo sí. intervienen sí. cuando son productos, por ejemplo, como tarjeta de llamada? Eh, un robo. Gaseosa. Un robo, a la, a la clara, eh, un robo. Eh, las, la, eso Aquí no regula nadie. Los productos que bien, traen bien, los bien, precios establecidos. O si sea, hay un producto que trae un precio establecido de 50 pesos... Popular. Y se lo venden a 60, entonces ahí sí, ProConsumidor consumidor interviene. Pueden por intervenir. un mandato del legislador, artículo 113, pero en lo demás, en las demás situaciones no puede intervenir, ya ni... Es decir, con la balanza ni nada. En la balanza sí, eso es otra ah. cosa, eso es un fraude, incluso eso de tipo penal, ah. Rodríguez, eso, eso es un fraude. Cuando Incluyendo usted, que, las, que las estaciones de, de, de gas, que han proliferado mucho, y la de gas, aquí tenemos emblemáticas de locales, de empresarios locales que, que son pueden ser ejemplo. Sí, pero no, la menciona, no, la menciona. no entonces Adelante. se están entonces mi preocupación es proconsumidor por motus propio hace revisión o no hasta que no haya una denuncia. La pregunta es cuántos Adelante. inspectores tiene proconsumidor. En San Francisco no tenemos inspectores, se trabaja el tema desde de Santo Domingo. Pero fíjense en una cosa, fíjense en una cosa. Eh, ¿Y cómo lo supervisan, Alberto? Perdón. Bueno, estuvimos ayer supervisando y requisando. ¿Vinieron de Santo Domingo? Vinieron de Santo Domingo. ¿Cuántos? Bueno, vino un equipo, no tengo el número exacto, pero estaba incluso el encargado operativo de Proconsumidor, el Coronel Valenzuela, y aquí había ayer cinco vehículos de Proconsumidor. cada qué tiempo vienen? Cuántas veces sea necesario. Ellos trabajan con una agenda. Ah, es por, por eso. Es ¿Por eso. denuncia? No, también de oficiosamente. Ah, Ellos tienen denuncia. su agenda. Ahora, obviamente, que si hay denuncia sobre un caso particular, entonces eh, la institución de inmediato actúa, como fue en el caso de ayer. Eh, eh, la información de la situación del ron adulterado, recuerden que fue el fin de semana que explotó. Y el lunes empezamos de inmediato a recabar informaciones, el martes hicieron los contactos y ya ayer temprano estaban los inspectores aquí conjuntamente con los de Salud Pública y lo del Ministerio Público y SECON. O sea, si es necesario y se presenta un caso hoy, hoy están aquí porque no estamos tan lejos. Lo que hay es que, que en los casos necesarios que se requiera, los inspectores y la Dirección Ejecutiva de ProConsumidor ha instruido para que de inmediato se procesen las informaciones. Y las denuncias ya se hacen de manera confidencial. No hay que llamar y decir yo soy amado o yo soy fulvio. no Basta con usted decir la situación. Ahora, hay personas que conocen a uno y ya a mí en la calle alguna gente me dice pro consumidor, no me dice Alberto. Entonces, de dan la información confidencial a ti, uno la trabaja de inmediato porque si, si me habló Rodríguez, es una persona en la cual yo creo y sé que si viniese una situación de represalia, yo tengo que localizarlo a él para que me respalde con su testimonio. ve Entonces uno, uno actúa de esa manera. Hay gente que son con, más confiables, otro no. Entonces por eso es importante, yo quisiera que ustedes me permitan decir, que para ustedes no en un consumidor, no tiene primero que dar nombre, como decía, de ningún dato uno. personal. Pero además puede hacerlo. Ustedes tienen mi WhatsApp y me pueden por ahí enviar la información. Pero hay una aplicación para los celulares, Procoa, que usted la puede entender ¿Cómo ahí. ¿Cómo? Procoa, APP, Procoa. Procoa. Ajá, una... Para denuncias y para loco, reclamaciones. A, y esperamos que la busque para que la ponga en pantalla. Sí, y para, y para todos, Para incluso, ayudar a Alberto, que realice su labor. Exactamente. Y que Mira. nosotros no nos y quejemos. Y ayudar a la sociedad déjame, también. Déjame, no, que déjame, no nos quejemos tanto. Entonces, déjame, para ver, porque déjame dar alguien una tiene queja, que salir son, son válidas sus quejas, yo no déjame la veo. Dar una, no una la queja vemos, como consumidor. Tú sabes que una de las cosas que ustedes tienen que hacer es revisen las bombas de gasolina, porque mira, uno conoce, uno conoce su vehículo. Su vehículo. Y sabe cuándo sube y cuándo Cuando va. Cuando tú le echas mil pesos, tú sabes a dónde a dónde, ¿A dónde va llegar, a llegar, dependiendo de dónde tú es está verdad. la agujita. Es verdad. Y hay bombas que tú vas y te sube un chismar y otra te, te queda como muy por debajo. Del... Y ahí hay un manejo. Sí, pero miren, eh, jóvenes. Eso era, dije, no. ¿la? Por la confianza, para no sí. decirle muchacho. <risa> <risa> miren. Pero di <dime>, muchachos. <risa> muchachones. Nadie muchachones. Por nada. Miren. <risa> Ustedes pueden llamarnos y entrar a la página del ProConsumidor en, en las bombas que usted echa, en la gasolinera, en la gasera, no importa. Cuando vamos a, la, a esa gasolinera, fijémonos en los, en, los, en los dispensadores que deben tener un stick que dice, revisada por Digenor, hasta, por ejemplo, 2021, el 2021 está pinchado. Alberto. Entonces... Ah, el, el, el ticket. Está pinchado sí, en, el en, el año. en el año hasta que, que hasta que tiene vigencia esa revisión. Y tiene que tenerlo ahí. Incluso nos... No es de Alberto, okay. eh, eh, nos ha dicho en varias ocasiones que se puede poner la denuncia y que ustedes actúan que no tiene que ver quién sea que la ponga, sino que ustedes trabajan... Eh, y no se, de, no se devela eh, en principio. El dato. No, no, en principio eh, pero la, ni La, la en parte ningún que, momento. Me, que me gustaría que destaquemos acá nuevamente es el trabajo de supervisión que ustedes hacen que aparentemente veo dificultades, porque tiene que venir una comisión de Santo Domingo. No tenemos en la provincia, y me imagino que en los demás pueblos, no sé si es un asunto de recursos me o me de qué, dónde es que está bien. el problema, porque es que no, no, no se resuelve la situación en la parte comercial, eh, en lo que tiene que ver con los productos vencidos, en lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, ahora con el ron adulterado. O sea, todo el panorama de irregularidades e, ilegal, e, e ilegalidades que se presentan en, eh, para beneficiar al consumidor, ustedes como institución que es la función principal, no es posible lograrla en las condiciones que ustedes están. Me gustaría que de alguna forma se sincerice un poco, porque ustedes están allá y recibiendo las denuncias y esperando llamar a la comisión que venga. De ese proceso Sí, sí gracias, porque me permite aclarar algo. Sí. Hay cosas que no tiene que venir ningún cuerpo de inspectores a realizarla. Okay. Nosotros tuvimos en la Semana Santa, haciendo levantamiento, los productos de temporadas. Hablamos de piscina, de silla, de domino, eh, todos esos productos que la gente usa en ese tiempo. Nosotros fuimos a los principales negocios de acá. A las principales tiendas. A ver los precios. A ver los precios. Ok. A ver, a ver si tenían precio. Porque muchos de ellos incluso no tienen precio en, en góndola. Los supermercados. Y no eso tienen. es una violación a los derechos de los consumidores. Y si no la tenían, de inmediato, mire, eh, sí. aquí esto no tiene precio. Debe usted de inmediato okay. hacerlo. Porque nosotros no podemos impresionar, no podemos decomisar, pero sí podemos hacer levantamiento. Okay. E incluso hay violaciones a la ley flagrante, que ahí tenemos eh, eh, al profesor. Eh, amado, que si usted va al supermercado tal y usted la ve la violación, ahí usted mismo puede llamar a servicio al cliente, mira, eh, aquí hay un producto vencido, además de denunciarlo a los consumidores para hacer la aplicación PROCOA. Entonces usted lo denuncia, pero usted puede de inmediato hacer que esa persona quite ese producto vencido, que es una violación a la ley y no la puede negar. Ahora claro, no tiene que actuar eh, con, cierta, con cierta prudencia y respeto. Sí, yo lo he hecho, sí. incluso aquí le digo, le, le digo, le confieso yo algo... Se pelear lo más que se puede porque es un problema. Sí, sí claro. en una ocasión vinieron los exacto. inspectores Perdona. de Proconsumidor sí, a San Francisco de Macorís, hicieron una inspección y tocaron un supermercado, siempre se va lo más importante. Y al día siguiente yo fui y ahí habían producto vencido. Y de inmediato yo llamé a la dirección de Proconsumidor. Y me dijeron, busca servicio al cliente ahí. Fui a servicio al cliente y de inmediato los productos los retiraron, los retiraron sin, de ahí. Sin, sin más. Sí. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Mira, este producto, este producto enlatado está bollado, tiene golpes, no puede estar ahí. Otra, y, ellos, y ellos lo saben que es así, lo van a quitar y lo mejor está haciendo tú un bien. porque defensa a todos los consumidores, como lo estoy haciendo, no solamente en la tarjeta de llamada, ustedes deben de, de procurar elevar. Una intención a las telefónicas. Indotel no regula nada. Indotel es un receptáculo de rentas, de salarios, muy bueno, porque aquí no regula nada. Ahora, pero la entidad reguladora, por ley. Pero esa, no regula. De esa materia. Pero no regula. Mira, pero te voy a dar otro dato y que me escuchen aquí. A raíz de la pandemia, todos hemos aprendido a consumir delivery incluso se ha tenido que incrementar, sí. y no es más cómodo y más fácil. Los negocios establecidos y que manejan su, su, su, eh, su derecho fiscal muy bien, están cobrando para llevar el 10% que debe ser cuando se consume en el establecimiento. Y eso está, incluso Proconsumidor ha hecho muestra de condena a esos establecimientos los restaurantes básicamente. Restaurantes, para llevar no deben cobrar el 10% a las personas no me había dado cuenta entonces yo estuve en el en Burger King lo voy a denunciar y te estoy dejando la denuncia pública para que revisen que de las compras que hemos hecho todas por Daitroup hay el 10% de consumo o sea, como si cobrando el 10%. como si estuviéramos en el establecimiento sentado ellos no quisieron atenderlo. Los llamé. Me dieron la asistencia en un momento, pero no devolvieron el Bien. 10%. Entonces bueno. yo estoy haciendo la denuncia pública. Y así lo voy a hacer con otros comercios que consumimos y que vamos y compramos para llevar el 10%, no lo pague Bien. al consumidor. Ok, Francis. Eh, vamos a ver qué. Bueno, está ahí está la denuncia. La denuncia pública. ¿Puede, puede hacerse de manera formal? Así es que ya tú sabes. Y al final, un mensaje ya para concluir la entrevista. Sí. Sobre eso, excuse me, deben decirle al señor a Francis y los demás, que hemos tenido casos allá. Incluso recuerden que ese caso está en el Tribunal Constitucional. Ok. Por el, por el 10% de la propina. El del 10%. Que, que la institución entiende que es ilegal y han sido sometidos procesos. Y ellos entienden que no, que es legal. Y eso está haciendo, eh, pasó ya de, de la parte administrativa nuestra a lo que es la parte es un jurisdiccional entonces ¿eh? es un abuso, porque ¿Puede no te pueden obligar entonces agradecemos eh, de, la participación que ustedes siempre nos dan recordarles que estamos aquí en la calle Colón ahí frente a Plaza en Plaza Universo frente a la Cruz Roja que nos pueden llamar al 809-588-2063 y también nos pueden consultar a través de nuestros teléfonos personales se puede y de la ir, página se web se puede de ProConsumidor la, la, la aplicación de teléfono Proco App se puede formar asociaciones de consumidores. Claro, la ley lo establece en su sí. artículo 33, es un derecho de todos los consumidores, sí. el derecho a asociarse. Bien, gracias Alberto Jiménez, representante de ProConsumidor acá en San Francisco de Macorís, sí. a ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos en esta entrevista y continúen con nosotros, vamos a la pausa, pero regresamos en breve. Gracias, Alberto.